los argentinos, sí. a los jujeños, a los de Mariano Moreno, a los no importa, no importa barrio, localidad, siempre nos pasa algo y más en este contexto económico un poco raro. ¿Qué ha pasado con el dólar? Se fue arriba ahora. Bueno, si va, si viene agachando va a bajar finalmente. Para tomar impulso o claro. se va a quedar ahí. ¿Y qué podemos hacer? Ya, se, ya falta muy poquito para llegar a las vacaciones de verano. Bueno, Ajá. ¿qué hacemos? Un montón de cosas. Para preguntarle a Pablo Luro, representante de Valerza, que hoy miércoles nos está acompañando. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, Pablo. Buen día, Nico. Buen día, Nancy. Buen día a toda la gente. ¿Cómo están? Bien. Bien. bien. Nosotros bien, pero ansiosos porque vos nos dijiste... ¿Qué nos está pasando? Y la verdad es que nos pasan muchas hicimos cosas. Ca hicimos ¿no? catarsis. ¿eh? Sí. Bueno, antes que nada, bueno, iba a traer el serrucho, pero vi que está todo tranquilo, estás conduciendo. No, no, no, no. Tuvimos ah, algunos la... inconvenientes claro, de salud. No, la, la última vez eh, estaba Nico en, en su casa. Claro, claro. No, lo que pasa es que. Bueno, me imagino. Sí, sí, ah. por supuesto. Por lo que pasa es que Nicolás es conductor, locutor, modelo de marcas, y bueno, es normal que <ríe> a sí, sí, A veces tipo en algún momento, claro. Sí, sí. Me está tirando al bombo, por No, no, no. no. <ríe> bueno, a ver un poquito de qué está pasando que no está pasando no sí. la realidad le contamos a la gente un poco como siempre nos gusta a diego a mí que está del otro lado nosotros no, no somos ni videntes ni tarotistas la realidad es que argentina está repitiendo errores constantes entonces eso lo vuelve muy previsible yo hace un tiempo dije una frase y algunos se rieron me acuerdo que dije parece fácil casarse con el dólar pero es difícil divorciarse del peso repito parece fácil casarse con el dólar pero es difícil divorciarse del peso. ¿Qué está pasando? Saquemos a la gente de la altura, de la macroeconomía, de lo que lee, de lo que escucha, y vayamos al llano. ¿Qué está pasando hoy en la economía real, en la calle? Hay muchísima gente queriendo vender dólares y no encuentra compradores. Uh -huh. ¿Qué pasa? Se está viendo el dólar de equilibrio. ¿Qué significa esto? Si vamos desde la salida de la convertibilidad hasta hoy, en 19 años, ajustando por inflación, el dólar tenía que estar 142 pesos con 50. Ese es el precio que estamos viendo, que estamos empezando a encontrar. Hay mucha gente que vendió dólares, lo vio como una oportunidad en Jujuy, hay mucha gente que tiene terreno. ¿Y qué está haciendo? Construyendo. Sí. Sí. Miren, le voy a decir algo que no quiero que suene mal, pero es muy realista. Conozco mucha gente que ahorra en dólares y alquila departamento. Y conozco mucha gente que invierte en pesos y se construyó o se está construyendo su casa. Uh -huh. Busquemos los conceptos. De la plata siempre tenerla en movimiento. Y hay veces cuando la gente compra un dólar a 40 pesos y tiene la posibilidad de venderlo a 170, que lo haga. Es un costo de oportunidad. Ya está, le dio un ciclo de vida. El problema del argentino es que somos muy especuladores. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el dólar, lo ponemos ahí abajo y a ver cuánto va, cuánto va. 200, no, se va a ir más de 200. Y después baja y después 45 bajó pesos. Hoy nos quedamos con. Claro. Todo lo que están en, en la economía y estábamos viendo que el dólar, hoy, hoy, quiero aclarar esto, hoy es un precio muy elevado y el mercado lo va ajustando automáticamente. A ver, chicos, estamos de acuerdo que la pandemia trajo un cambio a la gente, especialmente colateralmente, en muchísimas. Yo tengo inversores súper conservadores, pero muy conservadores. Lamentablemente, un inversor mío transitó la enfermedad, la pasó muy mal y cuando salió, ¿saben qué hizo? Se compró un auto. Hace poco le conté una historia de esta persona de una jubilada que cobraba la mínima y ganó un juicio de ANSES. Y los hijos, los hijos le decían comprar dólares. Y los nietos, que esto que hablamos de la nueva generación, uh -huh. le decían, no, invertí en pesos, anda a tomar café, esa persona está feliz. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo que detrás de cada inversor hay una historia, no es un speech publicitario o comercial. Eso es fundamental que la gente lo sepa. Nosotros, 800 inversores que tienen Valerza, no nos están llamando cada cinco minutos, no tenemos corrida, no tenemos gente que viene a la oficina. Cuando vos estás bien asesorado, tomás buenas decisiones. Esto lo hablamos Nancy, Nico, uh -huh. muchísimo tiempo. Sí. Sí. El asesoramiento en tiempo de pandemia. Por eso yo arrancaba y decía eso. ¿Cuántas veces hablé con ustedes sobre buen asesoramiento para tomar buenas decisiones? Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? ¿No ponerse loco? Y bueno, eso creo que lo que está pasando hoy es que el mercado está empezando a acomodarse. Te escuché en el principio que decías que yo no creo que no está tomando impulso, creo que se está acomodando. Y bueno, vamos uh -huh. a ver qué tipo de planteo económico hace el gobierno. Por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, que puedan subir un poquito el dólar oficial hacia esos 10 mil millones de dólares que hay en Silo Bolsas, el banco el campo lo puede vender, entran dólares y eso va a hacer que el precio del blue. Baje entre 135 y 140 pesos. La última vez que hablamos te que va a estar en 160, así uh -huh. que bueno, después veo si te pago la apuesta no fin de año. Bien. <risa> sí. Pablo, y qué nos pasa a los argentinos, porque creo que con lo que vos estás diciendo, con que cada uno tiene una historia, tiene un ritmo de un ritmo de vida, bueno, distintas obligaciones también. Eh, Pero qué nos pasa. ¿Siempre nos guiamos por lo que le pasó al vecino? Ah, no, porque a mi vecino le vino bien hacer esto, entonces yo voy a hacer lo mismo sin tener en cuenta eh, nuestra propia realidad. ¿O, ¿O qué es lo que está pasando para, para invertir o para...? Co coincido por vos, hiciste una excelente palabra, hay que vivir su propia realidad. Le pido a la gente que se siente en su casa y que piense y que vea su propia realidad. Por eso hoy en Balear se está están creciendo muchísimo las inversiones de la gente que invierte de 5, de 10 mil, de 4 mil pesos por mes, empezó a encontrar un shite muy bueno. A ver, el inversor de Valerza, que me conoce, que está del otro lado, sabe que no tiene excusa. Porque vos en Valerza puedes invertir en pesos y salir en pesos, puedes invertir en pesos y dolarizarte con el dolarizate, uh -huh. puedes invertir en dólares y tenés una renta en dólares, no hay excusas. Hay que mover la plata constantemente. Y coincido mucho de que la gente tiene que tener su propia experiencia. Y estar buen asesorado, te Hace tomar buenas decisiones y estos momentos de tanta volatilidad, e inestabilidad, nuestros inversores charlan con nosotros y se quedan tranquilos. Eh, ahora Pablo, eh, yo creo que también por, por lo que nos ha pasado este año, vos recién eh, contabas la historia de, de, de un inversor que, que nos decías, ah, le ha pasado mal. Eh, sí, sí. Tuvo la enfermedad, algunos por suerte la pasamos mucho más tranquilos, otros la han pasado complicada salió de la enfermedad se, se curó y tenía ganas de invertir o se compró un auto se compró para un auto, pero ahora hay mucha gente que tiene algunos eh, que tiene algunos ahorros eh, y no se anima a invertir Está dudando por, por lo que viene pasando eh, con sí. el tema de la economía en y la Argentina. Y porque los argentinos también, recordemos, no pasó tanto tiempo desde el corralito, desde esa claro. experiencia también. Sí, siempre ¿no? Entonces... hay, hay, hay, se piensa eso de si se va a devaluar, sí. no se va a devaluar, qué va a pasar con qué va a pasar en, con la economía en la Argentina. Digo, eh, Si vos tendrías que recomendarle algo a una persona que está viendo a ver si tiene que invertir o no, ¿que, ¿qué le dirías? Mira, yo te respondo con... Algo que nosotros en marzo, exactamente antes de que comience la pandemia, teníamos 270 inversores y hoy tenemos 800. ¿Qué pasó en estos ocho meses? La gente vino, nos conoció, empezó a charlar con nosotros, se asesoró y empezó a invertir. Por eso es fundamental, Nico, siempre cuando hablo es conocer a cada persona. Cada inversor Ajá. es una historia. Hay inversores que no tienen la realidad de los dólares y vivían en pesos. Y es, por ejemplo, la historia que le conté antes. Pero por eso, en la charla esta que siempre hablamos de 10 minutos, sabemos al inversor cómo lo podemos asesorar. Porque no todo el mundo vive en dólares, siempre, como vuelvo a repetir, parece fácil casarse con el dólar, pero es difícil divorciarse del peso, vivimos en pesos y si vos tenés un lote y estás construyendo, tenés que pagar en pesos, no puedes pagar en dólares. Uh -huh. Claro, claro. Eh, el tema de la construcción, bueno, eh, charlando con, con gente que conoce un poco también de, de economía, me dijeron que hoy por hoy el tema de la construcción es lo que más conviene, no está mucho más barato, hasta en dólares, no eh. hasta en dólares el metro cuadrado, me dijeron que está mucho más barato y que, por ejemplo, sé que en Salta, eh, están apostando mucho a la construcción. Eh, ¿Acá en Jujuy también se está dando eso? Sí, sí, muchísimo. Está la gente construyendo muchísimo. Aprovechó uh -huh. que tenía lote, claro. cambió dólares, le consiguió un buen precio, hizo una inversión anual a 12 meses uh -huh. con pago de interés mensual, y dice, esta plata la destino exclusivamente claro. para construcción. Uh -huh. sí, uh -huh. muchísimo. Pablo, ¿y hay planes eh, para... para... Algunos meses, no sé, estoy pensando, llegó noviembre, quiero en febrero tener un extra para, aunque sea, tomarme unos días en una casita con pileta. ¿Puedo, puedo sí, entrar sí, también sí, en sí. un plan así, de poco tiempo y de poca inversión? Porque si no, hablamos siempre de construcción y no todo el mundo puede construir. Tal cual, especialmente que tenga liquidez. Hay mucha gente que se acercó a Valerza ya <risas> hace dos meses y dijo, mira, yo en febrero tengo vacaciones, así que todo lo que junte lo puedo retirar. Entonces le hace un plan especial a esa persona, mm -hmm. mensual. Coloca mensualmente y en febrero retira, se le hace la liquidez, se le entrega, ganó el interés y listo. Uh -huh. O sea que hay para todos los gustos. Para, para todos los gustos. Para todos los gustos. En 800 inversores tengo un montón de historias. así que uh -huh. Pero lo bueno es que se pueden acercar a la empresa, charlar con un oficial. Hoy somos cuatro oficiales de inversión. Así que bueno, estamos dando le quiero contar a la gente que no se acerca a la empresa, sino que nos... Llame, contacta directamente. nos contacta directamente, uh -huh. estamos de 8 y 30 a 13 y de 14 a 17, piden un turno al teléfono 388-520-6730, le damos uh -huh. un turno, lo asesoramos y charlamos. Es un Valerza que también se ha extendido afuera, he visto ahí eh, algunas historias que ha llegado hasta Antofagasta, puede ser, Sí, en sí, Chile. sí. Bueno, la verdad que la semana pasada fue una semana media rara para nosotros, de mucha alegría por este nuevo paso de Valerza sí. que vamos a poder dar brindar productos a servicios de personería jurídica y, fi y física a Chile, próximamente en otro país que se van a enterar. Citaciones para Valerza y por supuesto el agradecimiento porque siempre nos vienen a informar y a ubicarnos un poco más sí. en la uh -huh. palmera, en esta locura viste sí, que tenemos eh, de economía um, nacional, de economía uh -huh. argentina, así que Pablo, en las redes sociales también los buscan y pueden consultar. Así es, No se puede mandar un mail a info.valersa.com.ar en todas las redes sociales y repito el teléfono 388-520-6730. Ahí está, y la charla que tenemos los miércoles con, con Valersa, si sí, viene Pablo, viene Diego, quien venga de Valersa, siempre se suben ahí rápidamente entre hoy y mañana, ya están subidas ahí en las, en las redes sociales de Valersa. Pablito, gracias por haber venido. Como Hasta siempre. la próxima, gracias. Ahí estábamos con Pablo Luro de Valerza explicándonos un poco más acerca de la economía y qué podemos hacer la gente común como nosotros, uh -huh. como ustedes que están del otro lado, para poder eh, sacarlo un poquito más de provecho. Ahora...